Hola gente, soy Franco en Spenolol, y como el video llegó likes, eh, pues procederemos a hacer este capítulo 1 de la serie de Minecraft. Deja de pegarme. Perdón. ¡Vamos, Fue un accidente, no me pegues. Bueno, déjame seguir presentando a mí. Ok, Franco, como presenta tan inanimadamente, y viene un zombie por atrás. Muy lento, ¿eh? mira, está zombie. Y sí, ya lo vi, ya lo vi, no puedo. No, pero mira... Aquí, ¿sí? Franco, te está matando. Ya sé. Empieza la famosa serie de Minecraft. Hay que ponerle un título. Yo ya estoy picando madera mientras Franco está luchando contra un El zombie. Un zombie. No, no, no, no. No mames, Franco, ¿en serio? ¿Moriste? <risa> Esta va a ser la famosa... O sea, feo, ¿no es? Pero bueno, tarado parece que sí. Franco, ¿moriste otra vez? Sí. Sos muy malo. Franco, yo estoy haciendo cosas productivas como picar piedras. Pero bueno, paradas, es Matrix, ¿De qué consistirá esta serie? ¿De supervivencia? ¿De comedia? ¿O a las dos? Todo incluido. Esta va a ser una mega serie que va a revivir mi canal. I in my pero... Ojo, si llegamos a 5 likes, Matrix se motiva un poquito más, un 10% más para subir videos. Ya que no le pongo que Matrix se, que no se refiere directamente, ya que es su decisión, Y solamente aumento su eh, ánimo a 10%. Que conste que voy a subir videos, creo, hasta que más o menos empiecen las clases. O sea, durante todo el verano. Yo voy a decir igual, no me interesa nada. Franco, comentar, Eso Sos un poco lento para hacer las cosas. No, yo le meto madera. Así, ah, yo sí, yo sí, yo. Yo, el Matrix enfrentándose a un zombie con un pico de piedra. Murió Matrix. Ay, ay, ay, ay, ay. Dale, Franco, tiene que ser más interesante la serie, así no vamos a llegar nunca a 5 likes. La verdad, las cosas como son. Acordate que yo no soy y... vos y yo sí edito lo más que puedo? Eso puede ser verdad, yo ya estoy minando hierro. Sí. WTF, nuestra casa es muy grande. Vea, eh, que hay carbón. Me olvidé de poner las coordenadas. Las cortes. Listo, ya activé las coordenadas. Con eso podemos saber la altura del diamante, que es la capa 11 hacia abajo. Bueno, en realidad es de la 15 hacia abajo, pero... qué es lo malo de todo? ¿Qué? Que el pico se me está por romper. Yo jalo de darte otro pico. Jalo, jalo, jalo, jalo. Jalo, jalta, jalo, jalo, jalo. Matrix Lola acaba de encontrar una mina que se saltó Francón Espinola. ¿Sí? Ok, vámonos, no hay nada. Ok. Soy el matricial, síganme también en mi Instagram como gatungo04, claro que sí, usé mi código en la tienda de Fortnite, gatungo04, claro que sí. Lo claro. siento rapique que arra. Arra. Ah, otra, la verdad o oh, sí, mucho hierro. ¿Cómo hace el título del video? Nos chetamos de hierro. Estamos de hierro. Episodio 1, empieza la aventura, nos chetamos de hierro. Jalo, lo tengo mucho hierro. Uh, mmm, Franco, ¿qué crees para tu cumpleaños en Minecraft? Quiero diamantes. No mames, recién empezamos, no tengo diamonds todavía. Ah, sí see you, see you, see you every time Voy a salir. Quiero buscar un pueblo y quiero que vivamos ahí. Subí, Franco, o te subo. Bueno, pero espera, relájate. ¿Subís o te subo? Para. Bueno, te subo. Franco, andas con un pico de madera. Siempre inconforme, estoy mamadísimo. Alíjate el, de mí. No. Sos. Ahí jalo. Okay. Las cosas son menos 664. O sea que hay que viajar mucho. Yo sé que va a ayudar Espero Pero que no termine el lago acá nomás. más. No Porque sería un desperdicio hacer botes. Sí, pero Así, see you see, you see, you every time. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Guime, Franco, vamos a. ¡Eh, pueblo! ¡Ah! Alquilada, listo, y vivimos arriba nosotros, abajo vive el bibliotecario. Jalo, esta es nuestra casa, listo. Ahora, vamos a explorar bien el pueblo. Ok. Ah. No es muy grande, o sea, no tiene muchas casas, es lo que quiero decir. Tenía. Paso todo por acá y no podía salir el aldeano. Después, cuando trepo esto, me doy cuenta de que hay más casas por acá. Ah. Bueno, Franco, esta va a ser la casa. Vamos a instalarnos. Abajo no toques, porque si rompemos algo, se le va la profesión al aldeano. Ay, no mames, Franco, vos rompiste esto. No. Dale. Ahí está. Franco, se hace de noche, hay que dormir, hay que dormir. Mira, Dale, Franco. Dormí. No podemos dor no tenemos que estar de noche en el pueblo porque pueden venir zombies. Sí. Mira lo que tengo. Y no jalo. No jalo que no mames, Franco, guarda eso. Tens for me, tens me, tens for que el mejor cantante del mundo. Oh, gracias. Franco, Por accidente crafté un montón de botas y te las voy a dar a vos. Gracias, botas de repuesto. Franco, toma esto para vos. Ay, gracias. ¿Para mí? Franco, vos me sacaste más hierro. Quiero no. más hierro. No. Sí. Jalo. No. No, jalo. Vale, acá tengo más. Ah, Gracias. Aguante la birra. <risa> Aguante la birra. <risa> ¿Por qué decías eso, Franco? Por esto. ¡Aguante! No tiene PC. Pero, Benjamín, no tiene nada. Mm, tiene tablet y móvil. Dance for me, dance Te acabas de delatar, Franco. Ah, perdón. Dance for me, dance for me. Oh, oh. ¡Aguante la birra! Hashtag, aguante la birra. Aguante la birra, chaval. Mientras yo estoy construyendo, Francón Espinola simplemente mira mi horno. Survival con Franquecino, Loquendo. Hola, soy Pepe 2007 y suscríbanse a mi canal JajariJujararar. Aguante Loquendo. Aguante Loquendo, para que reviva como los años anteriores. ¿Cuántos son 100 nepes más un nepe? No no funciona el chiste porque es con ese al final, tendría que sacarle la S al final. Sí, jalo. La no. verdad, que jalo bastante. Franco, tengo una misión para vos. Andá a buscar arena. Sí, se bien. largó a llover, Franco, se pudrió. Pero no es, no es problema para mí. Es vomito, es vomito, es vomito. Oh, oh. Com Dejen en los comentarios cuenta de eso, Matriz Canto. <ríe> el que lo hace se gana un saludo en el próximo video. Verano, son refrescos fríos. ¿Qué voy a probar? Verano, ¿por dónde hay que empezar? Cuánto problemito tiene este? ¿Tú crees el Matrix? Le faltan. Eh? Ojalá que se suscriban a mi canal. Franco, hice una cosa muy buenarda. La litera de abajo es tuya y la de arriba es mía. Abajo yo y arriba España. <risa> claro. Yo ya estoy haciendo el piso de abajo y Franco fue a buscar arena. Listo. Sí. Sí. ¿Puedes ir a buscar madera? Mientras hay que charlar. Bueno. Franco, ¿por qué hiciste tantos videos de opinión de mis amigos? Verás, es una historia muy larga... No, mentira. Pero, es interesante que tú me preguntes, ya que básicamente en mi colegio te conoce. Así que... Un amigo me pidió... Que haga un video, porque yo había un yo iba, ah, yo iba había hecho un blog de cosas que me pasaron en el colegio. Y me pidió en los que hiciera un video así, de opinión de mis amigos. Obviamente no puse mi opinión real, pero... Eh, fue divertido hacerlo ya que mis amigos me gustaban que ese video para ver cómo reaccionaba en todo eso hasta la, hasta la profesora lo vi. Ahora vamos haciendo una cuestión ¿Qué opinas de mí Pero no como youtuber, como persona eh mm, Sos como un extraterrestre No sé el el día Roblox. No sé. Mi opinión sobre Franco. Es mi opinión sobre Franco. Franco, dale, vamos a la casa a dormir, a dormir. Van a venir los zombies y se van a comer a los aldeanos, a No, dormir, es lo que menos quiero. A dormir. Ya cinco. Yo duermo arriba y abajo España. <risa> Franco, ¿qué fue eso? What the fuck? A huevo, Franco. Sin que te lo pida. Ni siquiera tuve que pedírselo. Dance for me. Dance for... Sí, jalo, jalo. Cuéntenme <risa> en el video cuántas veces el Matrix los dijo, jalo. ¿Cómo Bueno, no sé vos, pero yo quiero ir a minar cerca de la casa, así que. Franco, ¿qué haces con tu vida? Benjamín se me hace un niño super, super, super pito, el típico niño pito. Yo, es muy ¿Tenés? buena onda él, es muy buena onda, no. pero a veces es muy molesto, porque... Tiene cara de reírse, como... Sí, él siempre sonríe. Palo. Yo sí veo Matriz y Benjamín. No, mames Después te voy a mostrar una foto ¿Qué? Que es de... Después te voy a mostrar una foto de un amigo que se parece mucho a Benja, o sea... Really nigga? ¡Ah! What the fuck? Me re cagué. Ah, Franco, casi muero del infarto Algo me está pegando Abrí la puerta, Abrí la puerta de la casa de un aldeano y había pegando. un soto. Alguien me está pegando Ah, me estoy ahogando, que talado que soy F por los dos de I.Q. de Franco Ok Tense for me, for me, for me. Oh, oh. Broly, ¿no sabes la técnica de teletransportación? Jalo Arena, claro, jalo Tense for me, tense me 20 likes en este video y se une mi hermano a la serie ¿Quién dice si esta serie se vuelve una serie en tendencias? Ya sé cuál va a ser el nombre de la serie ¿Cuál? Un noob y un pro Hijo de... ¿Dónde está mi pinche...? ¿Qué haces? Matrix. Matrix se suicidó ¿Por qué? ¡Una vaca! Franco Cada like es un un, uno, un punto más de IQ para Franco hey, Vení tengo que dar algo no Franco me voy a explorar pero verás que tengo que dar lo importante ah. no jódete Franco, me lo quedo que los me, me, me lo quedo los diamantes no sé. bye Franco o sea no jodo cuando te digo que y está la misma casa que tenemos nosotros solo que en el otro pueblo, o sea, literalmente movemos todo para allá y ya está Bueno, Franco, vamos dejando el episodio de hoy Sí Jalo, lo terminamos en la casa ¿Cuál Las coordenadas de este pueblo ¿cuál será, 300. El, ¿Cuál será el pueblo que Matrix me está diciendo? A ver, bueno, en el próximo episodio